No temas al sendero oscuro. Silencio total. Ejecución <tose> Un aliado. El secreto guardado es un arma inútil. Sí, la sombra prohibida gana. Lo que he hecho no puede deshacerse. A las sombras encuentra la verdad la verdad te hace en la oscuridad Yeah. La sombra está en el interior Conocemos tu nombre Y tu olor El revestimiento de torretas está por caer. That helped me work up my appetite. Muck No hay técnica prohibida. Un secreto guardado es un arma inútil Ya yeah. yeah. Grrrr. Grrrr. Grrrr. I'm gonna be the enemy. Que comience la cacería ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Lo que he hecho no puede hacerse. sobre ti técnica vida sigue peleas Guardado es un arma inútil, tu inhibidor se regenera. ¡Silencio total! El equilibrio es el maestro del necio. ¡Sí! Es un arma inútil. Las sombras me iluminan. en total Ahora ha llegado la desdicha no, en la oscuridad. Es el cadáver de la sin puerta! ¡Aspera, oh. serpente <tose> exterminados! es un arma inútil. Les tengo una sorpresa. Las sombras me iluminan. I'll yeah. come Desafía a las sombras. Encuentra la verdad. Ahora lo va. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Qué una sorpresa! La verdad yace en la oscuridad. ¿Qué? El que se el de los de la no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. No No hay El equipo ha derribado una torreta ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ascender su cúpula! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! sí El enemigo se regenerará pronto. Ha muerto un enemigo. ¡Mira! Yeah.